los saludo con mucho gusto como siempre el motivo de esta comunicación es informarles lo que tiene que ver con el día mundial de las enfermedades raras de aquí al 29 de febrero el proyecto Pide un Deseo México y la Federación Mexicana de Enfermedades Raras elaboraremos un trabajo que va dirigido concretamente a redes sociales y a páginas de internet no vamos a hacer ningún evento que no tenga que ver con transmisión a través de redes sociales y nuestras páginas adicionalmente mi hijo, Carlos David, el Toto, va a participar en una carrera que se llama Spartan Race y que reúne a personas que hacen esfuerzos extraordinarios para concluir con metas específicas dentro del plano de la carrera. Con él, otros tres miembros del proyecto Pío un Deseo correrán a nombre de los enfermos con padecimiento raros. Esa será la manera de, de alguna forma, hablar de nuestro día. Independientemente de ello, hemos lanzado una información que tiene que ver con el despegue de una nave en la NASA que va a llevar el nombre de la Femexer a Marte. Eso va a ser el día 6 de marzo y también va a ser con referencia a la Femexer y el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Por otro lado, Paulina ha lanzado una campaña que se llama ER29 Realidades, que es un conjunto de comentarios que tienen que ver con 29 puntos sustanciales que reúnen las enfermedades raras y su tratamiento y su búsqueda. Aquí estaremos muy pendientes de ordenar lo que ustedes tengan la amabilidad de mandarnos para incorporarlo a nuestra revista especializada para el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Esperamos que su participación nos la hagan llegar a la brevedad posible. Así. Todos estaremos en la revista especializada de enfermedades raras de la FEMEXER. Por lo anterior, les pido de la manera más atenta que reunamos el espíritu de eh, cooperación para hacer posible que todo lo que dije sea una realidad. Muchas gracias.